fácil tutorial de cómo crear tu primera lista de suscriptores. Como verás, este es el reto de 28 días que en el cual estás hoy. Y en este momento tengo 99 personas que se suscribieron a este reto. Bien, entonces, ¿cómo hice este circuito? Primero vamos a armar una lista. Vamos a la parte que dice lista. Tenés que crearte tu cuenta de Doppler, ¿sí? Esta es la parte principal de Doppler. Tenés que ingresar con un usuario. Y con una contraseña, cuando dice registrate, pones los datos directamente y se crea automáticamente tu cuenta. Bien, como yo ya tengo creada mi cuenta y estoy logueada de manera automática, vamos a ingresar. Y lo primer, la primer pantalla que vas a obtener es, en este caso, campañas, pues no tienes nada. Vamos a ir a la parte de listas, que es la parte que me interesa. Vas a crear tu primer embudo. Bueno, vas a crear una lista y vas a poner como nombre primer embudo. Primer embudo de captación de clientes. Crear. Y lo vamos a hacer, me va a dar dos, tres opciones. Solamente vas a elegir el de crear formularios. Vas a elegir el que dice clásico. Y en el que dice clásico, vas a armar un simple formulario que tenga una imagen, ya está prearmado, ¿sí? Le vas a pedir que ponga el mail y el nombre. Por ahora aprenderemos esto, ¿sí? Vas a cambiar la imagen que la vas a añadir. Yo seleccioné imagen, se me abre este panel, puse añadir y yo como tengo varias cargadas, te recomiendo, por ejemplo, que tengas Armada, en Canva, eh, eh, una linda portada para que puedas hacerla. Esta portada es de 300 por, 100, por 1080 más o menos eh, píxeles. Así que te recomiendo que por favor lo hagas de esta medida. Vas a poner acá, por ejemplo, déjame tus datos, déjame tus datos. Para recibir, puede ser más información en este caso, sobre el taller gratuito. Gratuito. Eh, vamos a poner los acentos. Bueno, te lo voy a hacer sencillo para que eso lo puedes borrar. Ves que ya tengo acá donde dice Empresa. Eh, cuando completaste, si vos lo tenés eh, ya armado eh, con el nombre, con el responsable, esto se carga de manera automática. Ahora, la parte más importante es que mantengas estos colores básicos, después va a haber un avanzado para mostrarte cómo modificar todo el formulario, pero que quiero que vayas a donde dice Option. Vas a ir donde dice Doble, ¿sí? Doble Check significa. En este... ¿Sí? Este es tu primer circuito que vas a tener para poder lograr una automatización correcta y que las personas cuando lleguen a tu formulario luego reciban un mensaje de bienvenida, una confirmación de mail, que es la clave, que es esta que está acá, eh, y otra que es la página de confirmación en el cual se confirmó que eh, diste, hiciste bien el, el clic en confirmación de mail y vas a recibir un mail de bienvenida. OK. Si bien toda esta parte la podés dejar sin modificar, te invito a que explores y modifiques cada una de las páginas. Este es el que más me interesa, que es donde vas a editar tu landing. Y en vez de decir gracias por suscribirte, yo te recomiendo que pongas una linda foto. Agregues, por ejemplo, yo les puse en este... Hice una que decía muchas gracias por estar dentro de la lista de espera. Las inscripciones se abren el 7 de julio y borré el gracias por suscribirte porque lo hice más personalizado. Pongo cancelar. Perfecto. Pongo guardar y continuar. Una vez que eh, puedo observar que dice eh, previsualizar, acaba de decir, eh, Set emprendedor. Gracias por suscribirte a ser emprendedor. Bienvenido. A partir de este momento recibirás. El equipo de ser emprendedor. No hace falta que lo modifiques. Ahora, si vos lo querés modificar, te recomiendo que mires más tutoriales en Doppler. Pero para empezar, está muy bien. Sí es clave que selecciones cada uno porque, como verás, no te deja publicar. Vas a seleccionar email de confirmación y vas a poner asunto. Yo siempre pongo algo que es confirmar tu mail. Ves que lo pongo acá. No pongo ningún encabezado. Acá vas a poner el mail por el cual el, la persona va a recibir el remitente, el nombre del remitente, que en este caso soy yo. Podés editarlo, pero esto es para un nivel más avanzado. Te pido que no modifiques nada de esto si es tu primera vez en Doppler. Y segundo, eh, Página de confirmación, no hace falta que modifiques nada. En el email de confirmación sí, en el asunto, acá sí vas a poner bienvenido a ser emprendedor, por ejemplo. Vas a poner el mail, si no es corporativo te va a pedir que lo pongas y si no vas a seguir con tu mail con el cual asociaste tu cuenta de Doppler. El nombre del remitente es la persona con la cual manda, bueno, no es mi hermana en este caso, vamos a poner Sandra. Y ya tenés armado tu primer email embudo de ventas. Pones publicar y una vez que publicaste, te da las opciones para que vos puedas distribuir tu formulario de manera correcta. Vas a cambiar acá y vas a poner, vas a poner, eh, en este caso vas a poner bienvenida. Ve, yo puse bienvenida 2021. Pones copiar la URL y la vas a poder enviar si querés a donde vos tengas ganas. En este caso, yo la voy a poner para que veas cómo quedó el formulario. Y ya quedó armado. Pongo mi mail, mi nombre, acepto las condiciones y pongo enviar. Cuando pongo enviar se aparece gracias. Gracias.